Bueno, el pelo para mí creo que empezó a tener un significado desde muy chiquitica porque lo primero fue una unión con mi mamá gigante o sea, el hecho de sentarnos, bueno yo sentada y ella de pie para peinarme los domingos y los olores de todos los menjurjes que me ponía en la cabeza entonces como eso, hablar con ella, llorar con ella entonces creo que bueno, eso fue como lo inicial, como una, una cosa, unión con mamá una cosa en común de las no tantas que tenemos, pero el, el pelo fue eso, unión. Luego, pues creo que sí, a lo largo de la vida tomo un montón de significados, pero actualmente creo que mi pelo es, es como mi marca. Es, es decir, aquí está Tatiana Quiñones y así me reconocen un montón. O sea, pasan por salas de cirugía y ven el pelo de lejos, el olor del pelo... Entonces es como un apellido más y es una, sí, es una marca como registrada ya de Tatiana Quiñones.